El doble sueldo, yo creo que ni tres sueldos resuelve lo que está pasando. Uno está comiendo por la misericordia de Dios. Te rendirá más el doble sueldo ahora, reportando para los asobrosos. Néstor Flow No llega los ¿no, chelitos. No, pues rendí, mi hermano, porque imagina, yo mismo estoy suspendido y ¿qué, qué voy a cobrar? No. <risa> <risa> no. Sí, puedes rendir más ahora. Puedes rendir más, ¿por qué? Sí, porque imagínate, más economía. ¡Qué profundo! <risa> claro que sí. ¿Va a rendir más? Claro que va a rendir más, pero no estamos saliendo en este flow, estamos aquí tranquilos. ¿Estamos, estamos trancados? Claro que sí, estamos trancados. Ah, ¿La a gente a dormir? Que claro, la gente que dejen de beber. Bueno, no sé ahí mi jefe, pero creo que sí, porque el toque de quedar lo pusieron muy bueno ahí. Claro. Hay muchachos los negocios están cerrados, porque no se deboiden ni bravo. Oh, gloria de las glorias. Oh divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! ¡Rinde más ahora porque uno se siente nunca y más! ¡Compra una chatica de 125 y amanece! Bueno, yo lo dudo que rinda más porque no hay nada que lo que va a rendir. Cuando viene a ver, no. Se acaba rápido. Está tocado. Está caro todo. ¿No estamos trancados. Se gasta como quiera. A mí no me han una. Dame algo. No, no, no, no. No hay, no hay forma. ¿Por qué? No hay forma con esta política de ahora, tú me entiendes. trancados? trancado? ¿Rinde los cuartos? No? no. Claro que sí. ¿Por qué? Adiós, ah, porque vamos a estar trancados en la casa. No vamos a poder salir a beber ni nada. No, eso no va a rendir nada. ¿no? ¿Por qué? Va a tocar caro. No a salir para la calle. No para ningún lado. A comer en la casa trancada el eh, doble sueldo no eh, sí, eh, yo te entiendo, te digo algo claramente eh, en pandemia ahora el doble sueldo eh, eh, no va a rendir mucho no porque estamos viviendo una situación difícil mi hermano te sabe soy aquí estoy aquí soy frutería nelson el que más barato vende aquí en san francisco macorís no creo porque pues la cosa sube en vez de bajar bueno, no vamos a salir aparte no vamos a salir discoteca. A como quiera nosotros gastamos de esta manera Bueno, yo creo que no, porque la cosa está cara. Mira, la batata está 35, la funda de agua 3 pesos. Mira, los plátanos 25, el gas estaba 108 y está 118. Yo creo que no va a rendir. La canasta familiar. No sé lo que le está pasando a Luis Abinader. Vaya, uh, eso explica muchas cosas. Porque hay que poner un control, hay que poner un control de precio en este país. Las cosas están por la nube yo no sé, la gente está como ciega, está como embrujada porque no habla, salga a la calle, salga por la televisión a decir que esto está caro, que baje la canasta familiar el doble sueldo, yo creo que ni tres sueldos resuelve lo que está pasando uno está comiendo por la misericordia de Dios ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Porque Dios le suple, pero la cosa no está bien. A los haitistas dándole que 100 millones. Gracias a Dios que le dieron para atrás eso ya. Pero pero fue porque el pueblo varón, nosotros nos pusimos en pie de lucha ahí. Mientras Porque lo que está malo, está malo. Porque hasta la misma Biblia dice que Dios está con el que hace lo bueno, no lo malo. Así que yo le hago un llamado a las autoridades. Que, que metan control de precios, todo está caro hermano, todo está caro en este país, la, la salta nube.